¿Te has preguntado alguna vez si conservas tu privacidad cuando navegas por Internet? ¿Has utilizado alguna vez el modo de navegación privada con idea de conservar tu anonimato o evitar dejar rastro de tus búsquedas? Lo primero es saber cómo funciona el modo de navegación privada, o como comúnmente se le conoce, el modo incógnito. Este modo simplemente permite que cuando cierras el navegador, el historial, cookies y otros datos locales de la sesión se borren.